Evidencia, actividad interactiva, reconocer el uso y las aplicaciones del aceite esencial de alpaca y de cedro y de la actividad de aprendizaje 4, el curso correcto virtual, aceite esencial, sección, extracción, usos aplicaciones. estimado aprendido, recibe una cordial bienvenida a esta actividad interactiva, en la cual superará retos específicos para demostrar los conocimientos anteriores en el presente momento de formación. Los desafíos de esta actividad. Se recrearán a través de situaciones o escenarios relacionados con el programa de formación, así como la actividad de aprendizaje 4. Para realizar con éxito esta evidencia, será necesario usar previamente los material de la actividad de la 4, las instrucciones y las indicaciones que se presentan a continuación. Muchos éxitos. Instrucciones En el pasillo de la tienda naturista Natural Esencia se encuentra Diana, quien luego de investigar el uso y aplicaciones de los aceites de albahaca y de cedro, Busca diferentes productos que puedan usar para mejorar su apariencia y salud en general. La señora Diana está comprando productos desarrollados con la albahaca y el cedro y para eso lleva un carrito de mercado en el cual escogerá ocho productos. Desde su conocimiento y con la formación consultada en el material de formación, usted le brindará orientaciones en busca de que aprenda los usos y aplicaciones que pueden dar a los productos desarrollados con el aceite de albahaca y de cedro para mejorar su apariencia y su salud. A partir de lo expuesto se deberá desarrollar esta actividad de aprendizaje interactivo. Eh, la actividad consta de 8 preguntas, si pierde 3 de estas, perderá la actividad como tal. Vamos a iniciar, iniciar con nuestra actividad, eh, lo que debemos hacer es dar clic sobre alguno de estos frascos, digamos los botellas, algunos tienen el arobre para eh, continuar. Vamos a iniciar por esta parte. Vamos a clic aquí y nos va a aparecer nuestra pregunta, en la cual contestaremos si es verdadero o falso. Dice, uno de los usos del aceite de albahaca es como ingrediente de productos para limpiar los dientes. ¿Eso es verdadero o es falso? La respuesta correcta es verdadero. Damos clic en verificar. Continuamos, bueno. Muy bien, esa respuesta es correcta debido a que el aceite esencial de albahaca es utilizado como base de productos para limpar los dientes. Subimos por aquí. Acá tenemos otra URL. Igualmente verdadero o falso. El aceite esencial de cedro es también utilizado como base para cremas que ayudan a combatir el acné. ¿Eso es verdadero o es falso? La respuesta correcta es verdadero. Muy bien, esta respuesta es correcta que el aceite esencial de cedro se usa como base para cremas para combatir el acné. Continuamos acá arriba, damos click. Con respecto al aceite de albahaca, se puede decir que es imposible que evite la piel cuando se utiliza de forma tópica. ¿Es verdadero o es falso? La respuesta correcta es falso. ¿Se puede evitar la piel aplicar este aceite? De Muy bien, la respuesta de adiós del aceite es el albahaca si sí puede resultar irritante en personas sensibles Continuamos por aquí. desde respuesta múltiple con única respuesta que nos dice Es un aspecto característico del aceite esencial de CD. A. Mejora el brillo del cabello. B. Tonica de salud. B. limpia la boca o sea altamente irritante. La respuesta correcta es la B. Tónico de salud. Muy bien, la opción seleccionada es correcta, la cual demuestra conocimiento sobre los aceite esencial de cedro y la que se utiliza como tónico de salud. Continuamos acá arriba. Eh, verdadero falso de nuevo, que nos dice la aceite esencial de cedro por sus propiedades sin efectos. Diuréticos, astringentes, expectorantes y sedantes. ¿Es verdadero o es falso? La o sea, respuesta correcta es verdadera. Muy bien, esa respuesta es verdadera. Debido a que el aceite esencial de cedro presenta efectos diuréticos, astringentes, expectorantes y sedantes. Ya para que ya no tenemos más, vamos a continuar por el lado de acá. Aquí nos pregunta: ¿El aceite de albahaca no tiene efectos comprobantes sobre? No tiene el sistema renal, el sistema digestivo, el sistema inmunológico o el sistema nervioso. El sistema el cual no tiene efectos comprobados la albahaca es el sistema renal. La. Nos quedan dos preguntas, continuemos muy bien, la opción seleccionada es correcta, lo cual demuestra que funciona la respuesta la gráfica del barco, el el con los efectos sobre el sistema renal. Eh, continuamos en esta parte, en la parte derecha. Nos dicen, el aceite esencial de ceros utiliza en industrias de la salud para crecimiento del cabello A, dolor de cabeza B, limpiador de dientes la C o D, mejorar los efectos de la gripe. La respuesta correcta es la A. Crecimiento en el cabello. Muy bien, la opción original de es correcta, lo cual a conocimiento sobre los usos del aceite esencial de cedro, el cual es utilizado para el crecimiento del cabello. Por último, damos clic acá en la esquina derecha y nos dice: el aceite esencial de alpaca es utilizado en la industria de la belleza para mejorar la apariencia de la piel. B mejora el brillo del cabello. C hace ofrecer, de crecer las uñas, perdón, o de eliminar las verrugas. La bueno, respuesta correcta es la B. Mejora el brillo del cabello. Estas son básicamente las ocho preguntas de esta actividad interactiva. Me dice muy bien, la pregunta es correcta. Característica de la intención del vaca, el cual ciertamente utilizó para mejorar el brillo del cabello. Felicitaciones, luego cumplir el programa de actividad interactiva. Yo puedo comprar los productos desarrollados con aceite de alfaca y de cedro, cumpliendo con el objetivo de utilizarlos para mejorar su usanza. Con esto terminamos nuestra actividad. Y gracias por visualizar nuestro video Te invito a consultar nuestro canal de YouTube, en el cual, en el cual encontrarás diferentes actividades interactivas de programas que se ofrecen en el SENA. Nos vemos en el próximo video